Hola, saludos a todos, señores y señoritas, aquí estamos otra vez. Hoy es el día 1 de octubre, sábado. Yo sigo hipnotizado por los gráficos y hoy me gustaría explicaros cómo predecir y operar un giro de mercado sin utilizar indicadores. Lo que nos hará falta es solamente el gráfico de velas de toda la vida y el indicador de volumen. Lo que podéis ver en mi pantalla ahora mismo. Con un ejemplo práctico de un giro del mercado que se ha producido el día eh, 29. La semana pasada, hace dos días. En el mercado Mini S&P 500. El gráfico que vamos a analizar hoy es de 5, es de time frame 5 minutos. En concreto estaremos hablando sobre... Esta situación que se ha producido el día 29 y su lógica continuación que hemos visto el día siguiente, día 30. Os quiero advertir que en los mercados financieros no hay recetas únicas. Cada situación es única. Por esta razón yo intento explicar en mis vídeos, los que publico en el canal de YouTube, ideas y conceptos. Porque una idea o un concepto uh, lo podéis aprovechar, lo podéis aplicar para cualquier mercado o cualquier time frame que queráis. Es más, lo que voy a explicar hoy no os hace falta atas para hacerlo, porque sé que muchos se quejan que atas es un programa que cuesta caro. Bueno, en mi opinión no es así. Yo creo que si uno quiere ganar Rally Paris-Dakar es mejor comprar un coche bueno, ¿no? Pues para un trader la herramienta principal que, con el que estará ganando o perdiendo dinero es la plataforma que utiliza. entonces bueno, empezar con este negocio con una plataforma que tiene muy poca cosa con la que te puede ayudar a sacar beneficios, me parece no es una buena idea desde el principio. Pero bueno, no estamos hablando hoy sobre software, estamos hablando sobre giro del mercado y cómo eh, operarlo. Vale, la primera condición para hacerlo es ver pánico o euforia en el mercado ¿cómo podemos hacerlo? bueno, barras rojas cada vez que tengan tamaño más grande y más grande barras más, velas más largas con el volumen, con el volumen creciendo ¿vale? pánico fijaos que cada vela acompaña va acompañada con el volumen que se aumenta es la primera condición ruptura del último mínimo también sería bueno verlo vale el volumen más grande de toda toda la bajada aparece en la en esta vela roja con un con una mecha muy larga, inferior. ¿Ok? Eh, sería lógico preguntar por qué el volumen máximo no aparece en, en el principio de una eh, tendencia bajista, ¿no? de, un, de un pánico, sino, a, como podemos ver, casi al final. Bueno, pues psicología de, de los manos débiles. ¿no? Al ver que el precio... Hace un movimiento tan rápido, ¿no? con un momento tan grande. Les entra ganas de entrar y unirse a este movimiento bajista para poder ganar dinero. Y se unen, pero claro, ya se unen demasiado tarde. Sobre todo, solo aquí, al final de la esta bajada, empiezan a reaccionar indicadores. una bajada un movimiento tan brusco atrae a un montón de gente que quiere ganar dinero fácil ¿vale? y se unen precisamente aquí cuando eh, condiciones de mercado cuando el precio dice con claridad de que la tendencia es bajista no se dan cuenta de que se están uniendo demasiado tarde por un lado y por el otro lado existencia de una eh, cola inferior de esta vela nos está diciendo sobre presencia de dinero profesional que utilizando, aprovechando esta situación eh, cierra eh, posiciones eh, cortas abiertas anteriormente sacando beneficios. El pánico que se ha producido en el mercado sigue atrayendo a muchos vendedores, con lo cual a continuación vemos que aparece otra vela roja más con un cuerpo largo, pero con una gran diferencia. El volumen disminuye considerablemente comparando con la vela roja anterior. El profesional sigue cerrando sus ventas con profit pero cada vez se queda menos gente que crea, que confía que el precio podría ser aún más bajo el volumen disminuye considerablemente en esta fase los que operan con order flow podrían tener una señal clara de, de entrada en contra de la tendencia. Os la voy a explicar a continuación. Los que operan sin analizar flujo de órdenes deberían esperar un poquito más hasta que se termine ShakeOut. ShakeOut es un movimiento rápido que se hace que se produce a continuación del pánico. Con la intención de activar stop stoploses de compradores que entraron con precipitación. Aquí. Desecharse de ellos para luego poder subir el precio con facilidad. Puede haber y dos y tres shakeouts a veces. Depende de cada situación en concreto. El profesional se ha retirado porque tiene todas sus ventas cubiertas. O a lo mejor tiene una pequeña parte la que piensa cerrar con el mejor precio por aquí. El movimiento que se genera a continuación es un movimiento producido por manos débiles. El precio que ha cogido una cierta velocidad en esta bajada es como si fuera un coche. Un coche yendo por autopista a 120 kilómetros no puede de repente cambiar el de sentido ¿verdad que no? lo primero de todo si queremos frenar un coche pisamos el freno a fondo y antes de que se pare totalmente hay, siempre habrá una distancia de frenado esa es una distancia de frenado para el precio o shakeout como lo llaman en inglés. Después de ver que el precio recorre esta distancia de freno y aparece primera vela de compradores con un volumen que supera el último volumen comprador, podemos entrar a la subida. Pisamos el freno, el coche recorre una, una cierta distancia, se para y luego ponemos primera marcha, pisamos el gas y es cuando el precio poco a poco empieza a subir. Fijaos cómo el volumen de la primera vela verde supera el último volumen de compras que se ha generado por aquí, es una condición muy importante, para colocar una compra al cierre de esta vela, stop loss por debajo, para que podáis ver el ratio beneficio-pérdida de esta operación. El día siguiente hicieron otro shake out más. Fijaros por favor cómo el precio respeta el último mínimo del primer shakeout y a continuación vemos una lógica subida y una subida muy fuerte casi sin retrocesos. Compradores consiguen un nuevo máximo, confirmando fuerza de, un, de la tendencia alcista. A continuación, os voy a dar explicación de la misma situación, pero explicándola con análisis de order flow, con datos de los clusters de volumen para que podáis ver la diferencia entre utilización de un simple histograma de volumen de volumen vertical y volumen en clusters. Para hacer este análisis deberíamos cambiar el tipo de gráfico ¿Qué tenemos por aquí? Nuestra bajada, pánico en el mercado, con un momento muy fuerte. Y os dije que profesional cierra ventas. ¿Dónde lo puedo ver? Utilizando, mirando el gráfico de velas, es imposible conseguir esta información. Pero sabiendo información que representa el gráfico de order flow, sí señor, que puedo saberlo. Para cerrar una venta en el mercado de futuros, hace falta aplicar la operación contraria, que sería una compra. Fijaos en estos clústeres de volumen con delta positivo, con muy fuerte dominio de compras. Aquí también. Y cada vez que el precio alcanza un nuevo mínimo, por aquí, aparece ASK. Cierre de antiguas ventas de profesional. ¿Dónde entrar según order flow? A ver que el volumen de la... ...disminuye considerablemente. Es lo que hemos visto en la explicación anterior. En esta vela el volumen ha bajado mucho. Y que el precio supera el último cluster con volumen vendedor, con bid... Podemos colocar una compra agresiva. Colocando el stop loss no hace falta ni colocarlo por aquí. Si tenemos, si vemos eh, dónde está centrado el volumen máximo. Ese es el volumen máximo, el último volumen vendedor importante. Si entramos por aquí es tan solo colocar el stop loss un par de ticks por debajo. Repito, la entrada que acabo de enseñaros, de marcar, es una entrada muy agresiva. Porque entramos sin esperar shakeout, que se produce a continuación. Y se va a producir en 90% de los casos. Es tan solo aprender cómo se gira el mercado con el concepto que... Estoy explicando y esperar el shakeout para colocar una entrada menos arriesgada. Hay varias formas de frenar coche y cambiar de dirección. Hay varios conceptos de cómo se gira un mercado. Estamos hoy comentando solamente uno de ellos. Y aplicar el mismo concepto. Se produce shakeout. Y cuando el precio en el gráfico supera el último volumen vendedor, lo que vemos perfectamente por aquí, podemos entrar en compras. ¿Dónde colocar stop loss? No hace falta ni colocarlo por debajo, como muchos libros nos dicen. ¿no? Colocar stop loss, por, esconder stop loss por debajo del último mínimo. No. Teniendo en cuenta volumen cluster, Podemos hacerlo perfectamente, escondiendo y utilizando el último clúster de volumen de esta velita. Y colocar por aquí el stop loss. Estaría en un lugar bien protegido. Me gustaría marcar posible entrada. No vamos a eh, marcar una entrada perfecta, que podríamos hacer por aquí. No vamos a marcar una marcada real al cierre de la vela, ¿de acuerdo? Para poder ver si realmente merecía la pena hacer esta, esta negociación. Perdón. Así es como se queda el ratio beneficio. De Espero que haya quedado claro la diferencia entre operar con volumen cluster y sin analizarlo. Y nada, os animo a aprender a hacerlo, a aprender a leer, a leer el gráfico del flujo de órdenes y ser rentable. Nada más, un buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao.